Para una persona muy especial. Desde que nací siempre te vi a mi lado, protegiéndome en mis primeros pasos, apoyándome en cada instante, enseñándome con tu ejemplo a superar cada reto. Y porque siempre has estado presente en los momentos más importantes de mi vida. Hoy, solo puedo decir, gracias papá. Feliz del Padre les desea Panamericana Televisión.